¿Qué pasa, poneros Soy Killer y hoy os voy a hablar de que para mí es el mejor action MMO de vista isométrica del mercado O para decirlo más fácilmente, un juego tipo Diablo Si eres fan del juego de Diablo, Diablo 2 o Diablo 3 o Diablo 2 Lord of Destruction Este juego te va a encantar Puede que lo conozca, puede que no lo conozca antes de nada decirte que el juego es totalmente free to play. Gratis. Puedes descargarlo desde su página web Pats o site, o desde la aplicación o cliente Steam. También decirte que el juego está totalmente traducido al español. Entre otras, muchos idiomas. O entre otros, muchos idiomas. ¿Qué decir tiene que el juego.? No está hecho para todo el mundo. ¿Es un juego fácil? No. ¿Es un juego adictivo? Sí. Siempre y cuando te gusten los juegos tipo diablo. Es muy adictivo. Con una gran comunidad hispanohablante. Foros, grupos, discord, eh, facebook, de todo. Hay una gran comunidad hispanohablante de Patch of Exile. Yo llevo Años jugando, pero de vez en cuando. Pero ahora, estos meses, como ya sabéis que he estado enfermo, y gracias, a la, gracias al Steam link que tengo en el salón, he podido jugar con mantita encima y disfrutar en el salón de Power Side y adquirir experiencia y ver el juego desde toda su profundidad. Hay que decir que este juego de vista isométrica tiene una, mmm, digamos, una peculiaridad muy chula y es que tenemos un árbol de pasivas enorme cada vez que subamos de experiencia no vamos a centrarnos en un árbol de habilidades o en dos árboles de habilidades como pasaría con otro, con otro juego aquí tenemos un árbol de pasivas increíblemente enorme para poder configurar nuestro personaje como más nos guste o basarnos en la will que otro haya publicado y poder llevar a mi otro personaje pues, a una will en concreto. Por ejemplo, la clase Witch, la bruja, podemos centrarla en crearnos una bruja elemental o elementarista basada en el ataque de rayo en arco. Yo la mía la estoy basando en eso y es súper destructiva. Luego podemos crear otro, miles y miles de will. A lo que voy, la, la peculiaridad de este juego, aparte de su gran árbol de pasivas, es su forma de adquirir habilidades. No se adquieren a subir de experiencia, de nivel. Es decir, no subimos de nivel y elegimos en un árbol de habilidades lo que queremos aprender. No, aquí nosotros nos equipamos las habilidades. Podemos, por ejemplo, equiparnos. El rayo, como yo he dicho antes, como estoy pasando a mi. a mi Witch, a mi bruja. Podemos equiparnos un ataque de rayo arco en arco. Ya sabéis, el típico rayo que se va eh, a va pegarnos hartos dentro del los enemigos. Y podemos ponerle muchas habilidades de asistencia. Por ejemplo, que el rayo el arco y electrocute más al enemigo. O se expanda más. O que robe vida. O que cree. Yo qué sé, o que cree. Un vendaval de daño, es que podemos crear cientos y cientos de sinergia y crear al personaje como más nos guste o basarnos en la will que un pro haya publicado en el foro oficial de Patch o Es un juego que, donde tenemos 10 actos divididos en dos partes. En el juego eh, acabaremos eh, lo que es las 10 partes, perdón, los 10 actos y seguiremos sin saber en este juego nunca se va a hacer un pro, siempre hay algo que aprender y en cada liga que añaden al juego hay y habrá más y más contenido. Por eso hay que decir que cada 15 meses se empieza una nueva liga. Ahora actualmente, eh, estamos, y este vídeo lo subo el día 1 de febrero, estamos en la liga Betrayal, donde tenemos que mediante tipo Shadow of Mordor, Mordor eh, adquirir conocimiento de cierto individuo dentro de una especie de clan Wally, o como queramos llamarlo y eh, investigar hasta llegar a sus bases y atacar la base y bueno, en definitiva, atacar, destruir y adquirir mucho equipo. Esa liga o según vaya pasando la liga se van a ir quedando como contenido adicional del juego. Es decir, si jugamos ahora... Aparte de la liga petralla nos vamos a encontrar con las otras anteriores Por ejemplo una que, que, ser, que hay que hacer incursiones en una mina Otra que donde nos sale una especie de fallas en el suelo donde salen muchos enemigos Así hasta todas las que vayan arrastrando Cada liga tiene su propia equipación oficial Que si jugamos en la liga la podremos adquirir o luego se añadirá en la tienda del juego Hay que decir también que este juego como suele pasar con todo, tiene una tienda de dinero real, pero no te asustes, el juego no tiene nada de pay to win, todo lo que vende son cosméticos, todo lo que vende el juego en la tienda son cosméticos, el skin, no hay nada pay to win, el juego es totalmente legal en ese asunto y por eso me encanta. Puede jugar perfectamente sin miedo a que el compañero esté pagando por ser súper cheto. Por eso, para mí, Patch of the es el action MMO de vista isométrica, a mi gusto, el mejor de todos los tiempos. Y como gran fan de la saga Diablo, tengo que decir que me encanta. Por eso os invito a que lo probéis, lo juguéis. Y no os desesperéis si no lo entendéis, es muy normal. Es normal que llevéis semanas y meses jugando y haya cosas que no entendáis. Por eso el foro de Patch Oversight está a vuestra disposición y también los cientos y cientos de grupos en Facebook de habla hispana donde tratan el asunto de Patch Oversight y entre ellos se ayudan. Yo suelo jugar bastante, en mi canal de Twitch suelo hacer mucho directo, por eso os invito a que os deis una vuelta por mi canal de Twitch y veáis los vídeos que tengo ahí alojados y algún que otro que suelo subir al canal de Youtube. También, si queréis ver más Patch o en el canal de Youtube podéis decírmelo en los comentarios. Y también, ¿qué opináis de Patch o Exile? ¿Lo jugarías? ¿No lo jugarías? ¿Lo probarías? ¿O simplemente no te gusta la saga de Diablo? Recuerda, Patch o Exile es un MMO de vista isométrica, totalmente gratuito, disponible en Steam o disponible en su página web, y es multiplataforma. Aparte de PC, creo que también está en consola, no sé si estaba en Xbox y en PlayStation o solamente en PlayStation, pero creo que también daba, iba a dar el salto a la Nintendo Switch. Vamos, un juegazo multiplataforma y para todo lo público, y que ya os digo. Mola bastante. Crear sinergia destructiva y moverte por el mapeado, rompiendo y destrozándolo todo, es súper motivador en este tipo de juego, No eso que está leveando, te matan, te frustran, no sabes qué hacer. Aquí mola. Siempre mola ir investigando qué equiparnos, qué mezclar y ver cómo vamos destrozando a los enemigos con nuestro personaje. Recuerda. Pacho Sai, si queréis que lo hable un poquito más eh, en diversas acciones de este juego, me las podéis decir y os hablaré del lore o hablaré del personaje o cómo va. Recordar que hay ligas, las ligas duran unos meses, cuando acaben en esas ligas el personaje no podrá jugar en esa liga y pasará a la liga estándar, que viene a ser como el cementerio de personajes. Recordar, si queda poco para la liga, pues jugar y aprender, pero luego tendré que crear otro personaje para la nueva liga. Para más información, tenéis la página web de Side o también su Twitter. O por eso me lo podéis comentar. Ya sabéis, jugar a Side si os gusta los Action MMO de vista isométrica o los juegos tipo Diablo. Así que no hay más que decir. Soy Killer, me despido y nos vemos por Twitch, por Youtube o por donde sea. Adiós.